Chicos, quiero andar por ahí. Oh, ahí tiene día, macho. Vamos a probar el chat. Vale, Carlos. Necesito que me digas si escuchas música. Te voy a dar al play. Yo es que no la escucho, va por otro audio diferente. Ok. Hey, Rafa. Baja, quiere que la suba. Subí un poquito. Venga, subí un poquito. Vale ahí. Vale, pues hoy nos vamos a enterar lo del copyright. Si nos cierran el canal, o a ver qué pasa. Bueno, estamos Rafa, Carlos. ¿Quién más? ¿Qué tal las joyas, Carlos? ¿Ha hecho muchas fotos? Hola, José Creo que la han echado hace un rato sí. Luego la pondremos oh. Pues bueno, pongo ya el entreno, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿Tres? Tres, sí, ¿no? Nos actualiza el número de espectadores. Oye, tenéis dos estrellitas, ¿no? ¿Eh? Tenéis dos estrellitas, tío, diamantes, ¿no? <ríe> Ok, José ¿Eh? Muchos diamantes veo yo por ahí Pues venga, voy a poner la clase Me, me decís si se escucha, ¿vale? Pues venga A ver Vale. no Vale. Ahí vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. el único que Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. lo que veo, ¿no? Aquí solo, al Es la misma, creo. Es, creo que es una. Creo que es la misma. Siempre, la invitación creo que es la misma, prueba a ver. la misma, tío. Madre Z, 5 Z, GK, Z. Es la misma. La misma. La misma. oye. ¿Se Ahora sí. Ahora sí. Te ha un poco. ¿Te has, te has perfilado, ¿no? Te refieres, ¿no? ha quedado bien, en la ventana ha quedado perfecto. Y lo tocamos, ¿no? Bueno. La tablet, ¿no? Espérate, voy a quitarle al fondo la barrita esta. Bueno, ¿qué? ¿Qué ha hecho, hoy, hijo? ¿Quieres ah, algo? Mm. Bueno. ¿Cuántas te quedan? ¿Cuántos créditos? Ah, Eso es lo que te queda solo. ¿No se oye a Sergio? ¿Rafa? No, vale, vale, espérate, a ver cómo lo hacemos. Dispositivo de es raro, ¿no? Todo que? ¿Qué es lo que? que? Hay que ver, ¿eh? <risa> Hay que ver. Cago la vida. ¿Un micrófono. Vale. altavoz, Sí. A ver, habla ahora. ¿Sergio? Se escucha perfecto. Uh -huh. Ya, pero tú sabes, eso poco a poco, ¿no? José, escucha a Sergio José, habla Sergio un poquito no, es diferente pero seguimos con la retención de guardia cuando alguien nos mete la cadera y nos mete presión y nos quita los pies Ah, bueno, pues tú tú sabrás. Vamos a cambiar el audio. Espérate, terminado. Tengo Realtech. Vamos a poner este. A ver, ahora. Ahora. Ahora no te escucho yo. <ríe> no te escucho. Ahora no te escucho yo, tío. Flipa. Flipa. Ahora sí, pero yo no yo no yo no lo escucho ahora se escucha como por el de la música tío ¿será posible espérate vamos a ver ahora sí te escucho yo espera ve a ti tú te escuchas si no te hablo, sigo hablando yo solo ¿no? me parece a mí que no Sergio espera te voy a cambiar vez que no vea no es por el oh, yo estoy por micrófono, micrófono altavoz Face Ring A ver ahora No, ahora no te escucho yo Real Tech ¿Ahora? Ahora escucháis, ahora cada vez sí tiene que escucharte porque yo veo cuando tú hablas una barrita, ¿ves? Habla. Ahora no escucháis a los dos. Sí, ahora tienen que escucharte seguro. Seguro que sí. ¿Verdad? ¿Sí? Esto, el retraso este es muy raro, tío. Ahora los dos. Ah, vale, sí. vale. Ahora perfecto. No vea, ¿eh? En tiempo real. Aquí está el técnico de sonido. Ay, pues yo otro día peleando. Oye, no me habéis dicho nada de las lucecitas. ¿Qué? por pues la de las pantallas, tío, del chat y de, y de la clase. Ah, vale. sí, ¿eh? sí, la sí. plantilla, después ¿eh? Sí te o no? El... Sí, te veo conectado desde, yo qué sé, desde las nueve. Sí, no, estoy metido mirando cosas, pero vaya, no estoy. Como, como. Hago... ¿Sí? <risa> Oye, son azules, no son rosas ni, ni moradas. Sí. <risa> Oye, las reglas del chat, por favor, ¿eh? No se dicen palabrotas. Bueno. Oh, oh, oh, oh, Hacemos un glosario también de palabrotas que no son agapadoras. Hombre, puteras no se me habría ocurrido a mí, la verdad. <risa> <risa> Para mayores y no tan mayores, Carlos, el hambre aprieta a todos, por igual. El planático, de Málaga. Ático. Ah, y sótano también. ¿Qué hay, lo que ahí. <risa> y el sótano, puerco de algún... En fin. Pues bueno. Ahí, en mi edificio está Ma Masaje en la Suite, en donde, donde estaba mi padre, padre. ¿Masajes? Está mi padre. Está Masaje en la Suite. ¿Masajes? Ah, bien, bien. Masajes, masajes. ¿Ha ido alguna vez? No. ¿No? No me lo ha cerquita y no ha ido? No. Bueno. Me da un poco de suerte, ¿no? Después voy a ir a... ¿Un tío? A la consejera, a mi tía... ¿A tu, ¿A tu tía por qué? Porque si ven en el toque. Ah, bueno, pues ya está, de camino. ¿De camino? ¿No? Ah, tía, que he venido aquí a tener un masaje. Un masajito, el que tiene de malo. Es un masaje, ¿no? Es un masaje. No, pues, masaje, el masaje. El masaje este, ¿eh? es un masaje, totalmente. Es un masaje. Es un masaje. Es un masaje. Dejaste. Como, como, me dijo, como me dijo la encargada, te deja muy relajada a la chica, muy relajada. De eso se trata, de eso se trata. Bien, bien. Bueno, José, ¿cómo ha ido? ¿Tienes que Bien, bien, tranquilito, como siempre. José, sea, es que se tiene que poner un poquito más de lado, más 90 grados. Tiene que coger, José. Cuando pisas la cadera, tienes que poner la cabeza casi a mi altura. O sea, tiene que salir de cadera. Sí, yo no puedo Ahí es, ahora sí está bien. Ahí, ese. Yo voy con 10 segundos de ¿Sí? ¿Sí? ¿Y el audio el audio también va así de mal? Va también 10 segundos. Claro, el audio irá con la imagen, ¿no? Claro. Yo hago movimiento y me veo en la pantalla haciendo movimiento. Eh, pues ya ahora... Mañana que tengo otro día. Mañana que tengo otro día, pues le meteré un vistazo. Pues a mi niño le no le hacen PCR. Le hacen un test de antígenos de mierda, tío. De los baratos, toca la nariz. El lunes, además, tío. El lunes a las 8 de la mañana. El lunes, tío, flipa. Que nada, que es para que se queden los niños 15 días, y ya está. En fin. Estoy indignado, tío. Ni un PCR, ¿es posible? Con tres años. Oh. Pero es que eso no te deja todos colgados cinco días. No, porque el, no, no se los dan los da antígenos en el momento. Pero vaya, yo no sé la fiabilidad que primero. Claro, sí, eso. pero estaría... Esta, esta en vez de hacerla, tienen que esperar tres o cuatro días para hacer los antígenos, porque uh -huh. va, Sí, sí, ya. Como esto va a retrasar. Pero vaya, que... Que nada, que a las 9 de la mañana el lunes ya sabemos si entrenamos En principio sí, porque mi niño está perfecto. Sí, sí. Y lo además, que los niños son asintomáticos, pero bueno, eh, ¿sí? porque, eh, hoy he hablando con, con, con mi pareja y... Es que si son asintomáticos, el antígeno no le sirve, ¿vale? Eso es lo primero. Si son asintomáticos, no sé por qué se hacen un test de antígeno, pero bueno. Porque eso lo no va a salir la Esperan espera los 5 días para que incube y a ver si... Pues ya está. Bueno, aquí sí, es. Sí. Joder. Ah. Nada. Creo que nos toca el este tiempo, pero bueno. seremos serios y nos quejaremos bien fuerte. Pues eso eso que ese, ese raspado tan sencillo Ese raspado tan sencillo en, en, Es un raspado que se hace siempre Alto porcentaje se llama eso de alto, de alto porcentaje Hombre, el que, que está arriba tiene que ser un poquito enjiviado Pero bueno, ya está Todo forma parte del juego vale. uh -huh. Pero claro pero vosotros tenés en cuenta que las pegadas son importantes entonces se te coge la pegada y no te la suelta entonces le, te, te, lo que va a hacer es que como tú tienes la pegada de, la, de las mangas cuando tú te vayas para atrás vas a arrastrarlo y porque me lo has hecho por, no por, otra, cosa? por otra cosa me lo has hecho por. vas arrastrando, entonces da un paso para atrás y tú te dejas llevar y ya puedes meter el pie Y así me ha raspado José Innumerables veces. Te ha puesto gordo otra vez, ¿eh? ¿Quién? Yo. ¿Tú? Sí. Pero el, lo que te he dicho, diciembre ha sido mortal. Pero es gordito, tío. Diciembre ha sido mortal. Vamos no, el cinturón. Los Tenemos seis meses para verano. Hoy he ido a la playa, me he tirado la en la playa, me baño bañado y todo, tío, no podía más. ¿Te has bañado? Claro, estoy ahí solo, tirado. Qué bueno, qué bueno. Pues, eh, eh pues lo visto viene en tres días o cuatro una borracha de esta... ¿Sí? ¿Otra vez? Sí, está tremenda Qué altura, tío. Bueno, la buena noticia de hoy, que ha bajado de incidencia un poco, ha bajado hoy 15 casos, creo que es bien. Málaga Capital está ahí, ahí. ¿Cómo es que dice este hombre el viernes? Eh? A ver si después de 15. Este se baja más. ¿Lo ves? Bueno. ¿Lo veis? ¿Cómo se deja? ¿Cómo se arrastra? Ahí con las pegadas. Eh, sí, yo no sabía que lo iba a explicar pegar. Eh, que intentáis echaros para atrás y.. Y, y, y no puede. Y que no subo ¿Tú qué aconsejas? ¿Tincar ¿Cómo? Para el que está arriba. ¿Tú me aconsejas? Sin carro Sin ella, tenemos de la arriba. No, tiene que estar vivo. Tiene que estar vivo. No pisa con los dos pies, en fin. Cuando note, tiene que estar levantando un pie. Tiene que estar moviendo. no puedes quedarte estático porque si coge un pie es rápido entre el otro es que no escucho yo? yo yo no yo tampoco la escucho no okay. sé qué estoy diciendo pero vaya me lo imagino ¿Vale? sí, sí hay que hay que no, lo que hemos hecho es cambiar hemos, hemos hecho es, es cambiar el pie que dominábamos, ¿vale? Si un pie está cerca, siempre cogemos el pie que está más cerca, independientemente sea el, el derecho, el izquierdo o el sur, ¿vale? Si el primero lo cojo, es la primera técnica que hacemos. Si me da un pasito atrás con el pie que tengo ahí en la cabeza, ese pie, ¿ves? Si me da un pasito no voy a llegar con la mano. Entonces domino el otro pie con la mano y llego con la pierna. Porque la pierna más larga, obviamente. Entonces con la pierna sí llegas pero con la mano no. Ah, entonces el toquecito ve ¿eh? con las piernas sí llego Y por eso me quedo con el, con el pie ese ahí debajo Para que no haga la levantada técnica Y se levante conmigo Entonces es ventaja no hay ahí. Mira, en la tablet En la tablet si sí lo veo a tiempo Bien mirando abajo y lo estoy mirando en la No Un Ahí. José, ahí. No tenéis dudas por lo que veo, ¿no? Ahí. Si lo sueltas. sabes tú, no te entonces siempre Cuando este pie. Tampoco es que estamos, no estamos acostumbrados a. no Ah, esto. He estado ahí, por lo visto hay gente de deporte, pero habla de deporte. Ahora, si te quiere poner de pie, no hacen deporte. Nosotros hacemos las dos cosas, hacemos y hablamos. Okay. Más del ladito, José, y el pie para adentro. El pie de la cadera El pie de la cadera tiene que tener la punta del pie mirando tu cabeza la, la pinta del pie izquierdo, José Tiene que ir el dedo apuntando la cabeza Que lo tiene lo tiene para arriba es para adelante Pero el impulso que lo da ¿Cómo? Impulso, tú te tienes que apoyar en el hombro Y, y patea la pina de cadera siempre ¿no? Patea, frena el pie del talón y patea la cadera La cadera es donde viene el desplazamiento ¿Vale? Lo demás es para frenarlo a él Para que él no dé un paso hacia atrás y no se caiga ¿Me explico? Sí, hombre Tú siempre parece que estás sentado yo siempre parezco que es espachonada. Cuando peleo o cuando ruedo. Ahí. Ahí. Vale. Y cuando hago la técnica. Ah, más del lado, José. Ahí también. Eh. Ahí. Ven, ahora pues pie, ahí. Ahora también un pie, pero fíjate, ese pie ahí. tiene que apuntarse adentro. El pie que va a poner José ahora tiene que apuntar hacia adentro, A punta del pie. Ya se ha hecho el lío. Ahí el pie. Cago en la vida, eso era. Ahí. Vale, pero tiene que dominar con la mano. Con la mano, pero no llega, está, está, está fuera de distancia. Está fuera de distancia. ¿Qué no llega? Esa mano tiene que agarrarse el pie, pero claro, no. <risas> ahí, ahí está el pobre ahí, fuera de distancia. El impulso para girar, el impulso, tú tienes el dominio de las dos manos, ¿vale? Y aparte tienes la cadera, entonces eso es son tres puntos, ¿vale? Para dar, sí, hijos, <risas> son tres puntos para dar el giro, ¿vale? Ahí, ¿Eh? Siempre va a llegar un pie, siempre va a llegar uno de los dos pies. Uno de los dos pies los va a poder agarrar con la mano. ¿Ves? ¿Ves? Esa mano va y el pie al fondo. Eso. Y te quedas con el pie dominado para que el rival no haga la técnica y se levante contigo. Y el apoyo, el apoyo siempre en el muslo más que en, el, en la parte justa del muslo y la cadera. Eh, justo en la cadera en el hueso de la cadera entre la barriga y el hueso de la cadera siempre vamos a poder ahí, ahí siempre vamos a poder agarrar un, un pie uno de los dos dependiendo de la distancia que tengamos vamos a agarrar un pie o el otro ¿Ven? si no llegamos al primer pie que nos encontramos vamos a poder llegar al segundo ¿Eh? Ahí está. Ahora el pie tiene que cambiar uno por otro. Ahí y ahora el de abajo el que toca la otra pierna. Toca ahí. ahí sí. Sí. Sí. Mira, Cambia mira, el lado y arriba. Ahí, sí. Y uh -huh. No es fácil coordinarse. ¿eh? Hay, que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo y. Me estoy agotando yo solo de verlo. para que no llegue con la mano ahí lejos eso ahí entonces tiene que continuar el giro y agarrar la segunda pierna ahí la tiene cambia. toca ahí un poquito patea cambia el ángulo y arriba y con la inercia te levanta eso es Lo que le pasa es que se pone muy plano, ¿vale? Le pone la espalda, está de lado, pero está la espalda totalmente plana, ¿vale? entonces no, no hay presión. Ahí. Tiene que ponerse más, más de la sobre sobre el hombro, ¿vale? Que apuntale bien sobre el hombro. Si la espalda está plana, no hay. va a rodar, como una va a rodar y va a perder la, la posición. Entonces tiene que estar un poquito más de ladito, mirándome plancha. Entonces no podemos estar con la espalda, con la espalda plana. ¿Vale? Ahí tenemos que estar un poquito doblado No podemos estar plano Porque si no, la pierna puede ir por encima ahí, ahí, es. Ahí, base, Con un pie y subo con eh. el otro Ya mismo, porque ya me está creciendo por abajo y ya me la quitaré. ¿Te vas a dejar el pelo largo? No, tío, no me apetece. Me voy a, me voy a hacer un. ¿Cómo se llama? Ahí se me ha ido. ¿Cómo se llama eso, tío? ¿Tú ves? No. Los sureños cómo se cortaban el pelo, tío, en los 80 con el flequillo corto y la melenilla por detrás larga, ¿cómo se llama ese pelado, tío? <risa> ¿Tú que eres americano? ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama, tío? El ¿Eh? de... El El de... El mulet, exactamente. Mira que lo al Mulet. Tú podrías dejarte un mulet, ¿no? ¿O no? Bueno. no eh Él te sale el pelo por detrás, ¿no? Sí. ¿No ah, me podría hacer la copia <risa> sí. de, de, de aquí? ¿sí? sí. Como los Samurai ¿sí? o los monjes ¿sí? Como ya de aquí no tengo pelo no ¿sí? me ¿sí? ¿sí? tendría que afeitar. Lo de los siete vampiros de oro, ¿no? <risa> <risa> ¿Acuerdas esa película de los siete vampiros de oro, tío? <risa> ah, sí, Taken, como el Taken, José. Pues sí, me voy a dejar un muley de estos, tío Y ya que no tengo juicio, pues todavía mejor Perfecto. Los siete más... hostia, esta noche la voy a ver, tío, los siete vampiros de oro Ya, ya se va me a meter la cabeza ¿No te acuerdas tú de esa película? ¿No la has visto, tío? Yo Fumanchu y los, los siete vampiros de oro, ¿no? ¿No era así? A ver, voy a, voy a, voy a No, tío. ¿Ninguno? ¿No suena a ninguno? No puede ser, tío, que sea tan frío. Los siete vampiros de oro. Que era de, de samuráis, de chino, vampiros. De, de los 80, principios de los 80. Y salía, salía el conde Drácula. Que hacía de Fu Manchu, creo. Black, Black Belt versus Black Man. No, esa no es. No, contra los siete vampiros. El. Eh. Kung ah, tú dices Kung Fu, yo digo Fu Manchu, ¿no? Kung Fu contra, contra los siete, ¿verdad? Sí, sí. Y en Estados Unidos era The, The Seven Brothers Meets Drácula. ¿Drácula? ¿eh? porque era, es que el Kung Fu era Drácula, claro. El Conde Drácula. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Yo esta noche veré... Esta noche. Sí, y mañana. Rafa, tú tienes la para verla ¿eh? JP no, pero tú Tú peinas cana ya, como yo eh, eh. ¿Sí? Es que ahora mismo estoy con Las nuevas temporadas de anime ¿Anime? Sí. No me ah, bueno eh, Yo estoy muy friki yo estoy con The Stand, de Stephen King He visto cuatro episodios El quinto está subtitulado y no me apetece Está entretenido, primero, los, los dos primeros Bien, ya el tercero, ya, ya se ha muerto todo el mundo, tío No estoy spameando, ¿vale? Es que así, la, la novela es Cuando se acaba el mundo Hay una pandemia como ahora, claro Lo que pasa es que es una gripe que mata el 99% De la población ¿Vale? No, no al 0,3% entonces se muere todo el mundo. Y la novela va después. Empieza después. The Stand se llama. Sí, en Otaque en Unfitán hay pelea de D hace una Miloki y Miloki. Miloki. Armlock. Lo que pasa es que Fabricio se le iba a las letras. Entonces empezaba Armlock. Y era Armlock y Mloki. Ya está, porque el lock, el loki, le hacía así, lock. Entonces se quedó como miloki, pero vaya, es arm lock Pero eso solo es Málaga, ¿eh? Tú dices a alguien, una miloki, ¿eso que es? ¿Primo? ¿Una miloki? Sí. <risa> pero en Málaga ¿no? Pero viene de eso, The arm lock, yes. arm lock. de lock es lock verdad aquí todos somos del mismo maestro, es Málaga. Todo dio clase a todo el mundo le dio. da clase aquí en Málaga a todos. A todos. A todos. Eh, ahí viendo los dedos. Me, me, me está raspando no, en los. José se ha pelado. ¿No te he preguntado cómo tienen los dedos, José? ¿Entonces sí te raspaste? Así que vamos a tener que empezar a llevar esparadrapo en, en la mochilita. Yo no me he puesto esparadrapo en la vida. No. Ni para competir me he puesto esparadrapo. No es Si ¿Sí te has puesto esparadrapo. No, yo he tenido una funda con el dedo roto. Eso es otra cosa, no esparadrapo. Pero esparadrapo no tenía yo. Yo me ponía poco esparadrapo. ¿Cómo? ¿Tú no te ponías esparadrapo? Yo me vendaba el dedo roto con el otro. Tenía una funda. Una funda. Eh, hombre, a algunos me lo habré puesto para atrás, pero no soy yo de ponerme para atrás ni para competir, vaya. Ah, bueno, a ti tampoco se te, queman, se te han quemado mucho los dedos, ¿no? Bueno, depende. En principio a todo el mundo se le pela. Normal. Eh, lo importante es, es que. Que no se deformen los dedos. Esto es imposible. Eso es imposible. Bueno, a no, a no ser que entrene siempre sin kimono, entonces los dedos no te pasa nada, los deditos. Puedes seguir tocando... Puedes seguir... Puedes seguir tocando el pianito y el violín. Sin problema. Parece que le gusta más que el logo Feliz pues tienen que coger, y que se pueden escapar. Pero bueno, ya, como dijo, no creo, que no haya entrenado con kimono no ha hecho Brasil en Villa. Ya la ha cogido, José. Esto la ha cogido ya. Mm. La verdad es que sí, ¿eh? Lo que no sé qué le queda al vídeo, porque el específico lo he grabado aparte ¿Específico? Sí, porque tenía poco, poco almacenamiento en el móvil y me quedaba... Había... ahí, ahí, ahí Lo que veo son muchas repeticiones, que eso me gusta Es que si no repites, no aprendes Eso es lo único que yo me quejaba de las clases de Fabricio, tío de Cuando entrenábamos el el corporexamen que las clases eran muy ajustadas. ¿Te estás dando la lata, Kenji? ¿Tienes perro, Sergio? No, es una gata. ¿Una gata? ¿Tienes una gata? Sí. La gata de mi compañero. Ah, de tu compañero. Saludale. ¡Ey! No se ve bien. ¡Ey! Sí. No sé ay, ahora le veo el ojo. Chiquita, ¿no? Bueno, está enorme. Sí, ha ah. puesto enorme, joder. Queríamos que o sea, el, el, Nos hemos quedado impresionados, porque creíamos que lo hacen una cosa así y. Mm. Y el bicho está así, ¿verdad? Sí. Mira. mira, José dice que vaya a entrenar. No ha querido, José, no ha querido. El lunes ya. Me conoce, que me, que, que me conoce Vamos a ver ¿Esto cuánto ya ¿Seguimos repitiendo? No, todavía no sí no, no, todavía no ¿Cuánto llevamos? Es que no veo los tiempos, tío No sé, es de... 40, 41 minutos Es que se hacen cortos, ¿verdad? Pones aquí y se hacen cortos Kung Fu y los siete vampiros. Kung Fu y los siete vampiros, que bueno, tío. ¿eh? Pues? A ver, a ver, arriba. Yo, pues, ataque. ataque de. ¿Qué te gustaría, José. ¿Cuál? Ataque en Hot lo que ha escrito José. Hay muchos José que estás hablando, ¿eh? Muchos José. Hombre, tenemos. ah. José, José, J.P. José Ángel que es... José L, ¿no? José Ángel es José L, ¿no? <ríe> ¿No? ¿Qué? ¿Quién más? José Carlos es José K, ¿no? Carlos, José. José Manuel es Josema. Josema, ¿No? vasco suena eso? José Sí. Por eso Fabricio ponía motes. Todos, todos tenían un mote. A mí no me ha puesto mote. ¿A ti te ha puesto mote? No sé. Tú fuiste autodidacta casi desde de cinturón morado. Uh -huh. Ciertamente. Me acuerdo que trajiste el Berinbono. Yo lo traje, ¿no? Yo lo inventé, ¿no? La no, Sí, sí. sí. Pues por ahí por la fecha, no te creo, yo estaba ya dándole vuelta, a algo así parecido. ¿Eh? Eso, eso comentaba, pero a Fabricio no le gustaba nada. no, la gracia. A no le gustaba nada. Eso es chuchizo moderno. Pues sí. Levantarse, cuesta. ¿eh? Levantarse, cuesta. Bueno, pues. Soy un débil. Tengo una agujeta. Sí. Tengo una agujeta en el culo, otra vez. Gracias. Uf, iba a decir gracias Rafa, la agujeta, pero ya en el culo Ya no, ya no sé. Rafa, por favor. El glúteo. El glúteo. Sí, eso ya es otra cosa, ¿vale? El glúteo. Pero habéis tirado un tela de tiempo repitiendo, ¿no? Lo normal. ¿O es, que, o es que se ha Ahí. vuelto el vídeo otra vez a cero. No. No hoy no habéis trabajado, eh Joder. nada más que no soltáis la pegada pero ya que es un pequeño destino esto <risa> <risa> José le ha cogido el pie, no ha dado tiempo a sacarlo a JP y le ha cogido el pie. Ay. Ay. Teóricamente no da tiempo a que te cogen el pie porque tiene que ser rápido, pero a veces pasa que te cogen el pie. Bueno, te agarran y le guardan, todo difícil. a ver que estoy escuchando la explicación. Escucha, escucha, qué gracias. que encima con las mascarillas no se nos escucha, no se nos escucha, ¿vale? mirando la obra, tío. No veas, ¿eh? No vea. ¿Será posible? Aparezca por ahí mirando. ¿Xavale, qué pasa? ¿Xavale, todo bien? No veas, tú. Lo... ¿Eh? Hay que, cambiar, hay que cambiar las poses. Pose. Hay que cambiar las poses. Y dice muchacho Miyamoto que como tú andes, como tú te reflejes, como tu enemigo te va a ver. Por eso hay que andar de forma chulenca. A los Eso es una referencia en ¿Y cuántas veces dice que hay que repetir las cosas en el libro de los cinco anillos? En el libro de los cinco anillos dice. primero repite 10, después 100, después mil. Hasta que hasta que la técnica sea tuya. Ay, ah, decía que eran muchas repeticiones tú, ¿verdad? Mil, me parece un poco. Yes. Después, eh, después de haber visto cómo hizo. cómo hizo oh, lo, la otra vez que estuvimos practicando la ganada de espalda mientras se intentan hacer la llave de talón de ese tío, es que ese tío, ese, ese, esa posición la ha tenido que hacer de veces. Felipe... Ah, que que dije, que el combate ese lo, hace, lo intenta hacer como 7 o 8 veces hasta que le ¿Te, te refieres a Felipe Pena con Gordon ¿no? Temporal? Sí, exacto Gordon el, el, Ryan El, el tío, el tío lo, tenía, lo tenía en el cerebro, lo tenía ahí incrustado que tenía que hacer que, que era la manera de defender y cada vez que le atacaba la pierna, lo repetía, No le salía, volvía a atacarle la pierna, volvía otra vez hasta, hasta que le dio la hasta que o los vídeos de los Miyamoto los dos hermanos que se ponen a hacer Los Millados, los Millados Los Millao, los millao, sí. los millao. <risa> Se ponen ahí que, que, que, que como son los dos hermanos pues y que se ponía se pone como un muñeco y mm -hmm. se quedaba ahí como media hora haciendo la misma técnica lo que pasa es que siempre hay que hay que crear instinto, ¿vale? Las repeticiones hacen instinto, memoria muscular. Hace tantas veces que luego no lo piensas, tiene que salir. Y esa es la idea. Pasa que a la gente no le gusta repetir. Hace dos veces, uy, ya esto ya ya me lo pillo". Eh... La constancia es, es algo difícil. No, ahí el pie. Ahí. Eso es. Ahí. ahí. Yo creo que ya está en última ronda y vamos al específico. He hecho muy buenas notificaciones. ¿eh? La idea es buscar la mano, agarrar con la mano. El pie te lo va a dar, ¿vale? La mano te da los pies. El pie que esté más cerca del cara. A ver si ponéis fotos en, en los canales. Que me hago un lío, pa, me he hecho un lío para daros la insignia esa. <risa> no sabía no, no, no. quién era quién, vaya. A ah, nosotros también nos retocaremos el fotillo ahí. No, no pasa nada. Eso. Ah, el Yo tengo 17.0. ¿Cuántas cuenta? Sí. Pues bueno, sí. bueno chicos, bebé agüita. ¿Bucal? Yo creo que sí, que ya.. Que ya va el específico. Por el específico. Vamos a poner el específico. Vamos a poner el específico.. Ya hemos empezado. Voy para allá. A ver, clase. Vamos a darle. Salgamos Bueno, voy a poner el específico. Creo que era.. Esta. Aceptamos. Ahí empezamos. Pues venga, esto, esto es lo bueno ya. Esto es lo bueno. ¿Qué pasa, chavales? agarras de aquí y tiras de allí. <ríe> torreada ¿Eh? Por eso hay que tener la pierna en la cadera, la presión, ¿vale? Por eso hay que tener el pie en la cadera. Ahí está. Este, ¿ves? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? Salió. Seguimos, seguimos, no hemos pasado, seguimos. Ah, no, sí, hemos Hemos No, guarda, está. también. Guarda, mejor que en ¡Bien! Sí, ¡Cayó! ¡Bien! Sí. Sí. Sí, ¡José! El dedo. Te lo te lo estás dedo, <ríe> Te, te estás mirando está. las manos, ahí las manos. Ya cremita. Aquí tienes la vista para el modo de canal. ¿Tienes una vista para ti solo? Sí. para moderar el directo, para aquí. podrás mover todos los widgets y cambiar sus direcciones para ¿Qué widgets vas a cambiar? No, no lo voy a cambiar. Ni no, nada. tú cambias, pero vaya ¿Qué widgets? Sí. Si yo, no tengo, yo no tengo widgets, <risa> eso es lo primero. No tengo, no, no creo que no tengo. Eso está en ahí de OBS, pero widgets no tengo yo por ahí. No ¿Tengo widgets? widget es lo que le ponen en la pantalla, relojes, las cosas, eso lo le ponen a Windows eso es un widget como el reloj de Android, es un widget toquetea, toquetea por ahí Bueno, tío, pero tengo que tener el, el, el de... los ¿Eh? vampiros. Pacho, claro. ah, no, chulo. Cuéntame, ¿qué haces? Eh... ¿Eh? eh pues, Aljetivo. O sea, como lo veo yo, como moderado. Modera, modera. Manga. Coge Voy la pierna, coge la... Ahí, es la cosa Venga. demasiado tranquila. Tienes que hacer un poquito de... de hater Un poquito de salsa. Salseo. Salseo, bueno. Cuidado para el lumbar que te la puerta. Vale, veo poco. Ah, sale. Esa es la pantalla normal y corriente, ¿no? Ah, abajo, ¿no? Colas de automod acciones de moderador, acciones, ¿y qué, sí, ¿y qué acciones puedes hacer? Puedo poner modo solo emoticono. Ay, no, no, no pongas eso. Ah. Lo que no sé, Juanqui, no sé si está, es que no te tengo localizado. No sé quién es, quién eres. Juanqui no tengo ninguno. No sé si Juanqui está viendo el directo. ¿no? Entonces, no le he puesto... No... No le he puesto el diamante porque es que no sé quién es. ¿Puedo poner términos para bloquear? ¿A quién va a bloquear, hijo? ¿Puedo poner una palabra? esta palabra? Ah, ¿Y sí, palabra... Hasta... tachar, a ¿Vale? ¿Términos permitidos? ¿Panel del ¿Términos permitidos serán frases hechas, supongo, no? En contextos, ¿no? Supongo, ¿no? raid? ¿A ver raid reciente? Bueno, no tengo idea, no sé. ¿Los raid las la redirección que hace de este canal a otro? Sí, sí, sí, que sí, sí lo que ¿Qué todo... sí, sí, ¿Qué más, qué más no voy a poner paneles de donaciones ni nada de esto raro. ¿eh? A claro, ver. No, se puede no y además que no. Lo del Prime, sí, el recortatorio del Prime, sí. <risa> que eso es gratis. Bueno, aquí eh, no se hacen donaciones en sí, se hacen eh, bits, ¿no? No sé. El tema de monetización todavía nos faltan 6 horas. Bueno, 5 con esta hora. Ya nos faltarían 5 horas y 4, 4... Cuatro... Oye, la música sigue puesta. ¿Os gusta la música o no? Porque yo he puesto de los 80 y no sé si ha salido Leyenda de Pasión, Rafael. Como yo no la oigo, no sé si habrá salido. Yo tengo aquí ahora mismo El Ojo del Tigre, Terminator. Y ahora mismo... Ahora mismo está The Eagle Lands, Las Tierras del Águila. de Kid Boxer, tío. La banda sonora de Van Damme, de King Boxer Dante, Jean-Claude Van Damme. la película la, la banda sonora, tiene que estar sonando Pues esa banda sonora está puesta Ya la vas a escuchar tú, ¿no? Ah, ya no se escucha la música demonios, a lo mejor que estamos flojitas, ¿no? Voy a es que se. Es... Ah, terminado. voy a poner otra vez. ¿eh? Ay, ay, ay. Qué buena montada. Qué buen intento. Buena montada. Lleváis siete minutos, ¿eh? Es así. Aire. Pues creo que ya.. La penúltima, falta la penúltima Falta la penúltima ¿eh? Siete minutos y ya he muerto yo, yo, yo me tiro tres y, y estoy que no me apetece ya nada o sea que... Hombre, está complicado con las mascarillas, tío eso Es un rollo, hay que, estar, hay que estar muy tranquilo Y hacer las cosas muy, muy paradito Porque si no no veas Mira, hijos está al límite, no está descalificado, pero está ahí, ahí, ahí, ahí. Está ahí, ahí, al límite. Al talón. Pero bueno, realmente... Si pasa un poquito más el talón, el pie lo tendría cogido, así que descalificado. Ahí no hay problema. El problema es si pasa, aunque tenga las piernas cruzadas, ¿vale? Me no da igual. Si hace eso, descalificado. la ¿Vale? ¿Ponga el otro? O que te la ponga el otro tiene que soltar Hombre, si el otro te la pone el, otro, el árbitro no es tonto ¿Vale? Tanquiño lo ponía ahí siempre para que el otro soltara Es un truco de árbitro Tanquiño siempre colaba esa pierna aposta Para que el otro lo soltara Pero es que es difícil de ver si eres tú el que la pone O la pone El rival No hay que dejar que la pierna pase Y te ahorra la discriminación Además que puede lesionar al compañero. La rodilla ahí, cascar raro si no te andas con nosotros. Siempre, siempre, siempre, siempre. Los dedos apuntando hacia vale, afuera. ¿Qué quieres jugar? ¿Qué te ¡Uh! <risa> claro que tiene más fondo que Hombre, no, la mascarilla te quita un montón de, de oxígeno tío. si te pones doya... ya, talones, los talones. Los te talones eso, por y fuera. se moja con el sudoya, flipas. Pero hay que tenerla puesta, ya sabéis cómo es la cosa. Hay Eso, vamos a pasar, vamos a pasar ahí. Métete. ahí, mete cabeza. Oa, ¡Oh! vale, ahora ve, dóblalo. Ponlo aquí ¿Qué tal el examen, Carlos? No, no, no te he preguntado. Mételo esa mano ahí. Que va la espalda. Lo tienes mañana. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. <ríe> Anda. Ay, es que el trabajo, tío, es que ganar dinero con joyas tiene <risa> <que es> prioridad. ¡Buah! <risa> <Uuuh>, dos puntos. ¿Qué tiene el examen? No sé, de robótica, ¿no? Pero vaya. Python, programación. Python, ¿no? ¿No es Python? No es Python. Python. A ver, no me han quedado mal las lucecillas de puteras, ¿no? Lo cambiaré. ¿En ¿Es dónde estaba tanto en la universidad? Eh, ingeniería. ¿En ingeniería? Robótica. Pero hay ingeniería robótica aquí. Claro. Pero ingeniería, ingeniería. Hombre, antes era ingeniería, estaba todo la ingeniería, pero ahora es robótica. Pero es una de las... Ahora es el grado de robótica? ¿No ves el asterican que se ha fabricado, él? ¿eh? Ya mismo lo tenemos todo automatizado. Si a la, sobrevivimos a la pandemia, vamos a poner todo por wifi. ¿Eh? Para el ruino, ¿eh? Unos haciendo la ampliación, ¿no? Guardia. Una, la guardia Guardiadura, la guardia GoPro se ubucana. Carlos, vamos a, vamos a tirar de la China, de la SJ. Claro. <ríe> la GoPro en China. Tenemos que hacer un. ¿Qué se lo dice? Tenemos que hacer un. Una. ¿Cómo era? Tenemos que crear un armatoste para ah, hacer la versión matriz nosotros. Tenemos varias cámaras. No, sí, no me le pasa eso. Madre mía. Ahí está el abuelo. Ahí parado. Chavales, ¿qué tal, chavales? Oh. Pero bueno, en el futuro, en el futuro. Tampoco tenemos que. que buscar. Estamos cámaras de China en nivel. Ponemos los móviles que nos vayan sobrando. <risa> pues mira, con móviles teniendo la misma resolución. En tanto que vale, madre. Vale. Nos conectamos por Bluetooth. <risa> pues bueno, chicos. Pues nada, a ver, viernes qué hacemos subiré voy a subir, el viernes voy a subir la, la, el, el primer string que hicimos ¿vale? El que no se quedó grabado no sé por qué lo subo y lo dejo ya ahí puesto me el que estamos cargosillo el primero sí. ¿Vale? solo subiremos el viernes Pero, ¿vale? no podemos entrenar así que este puede bueno pues ya está sergi chicos a descansar mañana que el que pueda y quiera sí. <risa> Venga, por corto ya. Chavales, chavales, portaros bien.